Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Hoy quiero compartir con vosotros el unboxing de este deshumidificador modelo DH-1037 de la marca Orbegozo. Sirve para quitar la humedad del aire, porque en sitios donde hay mucha humedad, en edificios antiguos o en, en zonas de costa, eh, la humedad suele ser un problema para la salud. Pero de todas formas, en otro vídeo os explicaré... Eh, más detenidamente los aspectos físicos de la humedad. Bueno, y el control de la humedad no solo eh, está bien por el tema de la salud, pero está sobre todo bien para personas que tienen problemas de asma y todo eso, que no es mi caso, yo estoy... Eh, saludable como un roble pero también es un tema interesante para el para el ahorro energético ¡Wow! porque como ya veremos en, en otro vídeo que, que compartiré con vosotros y que hablaré más sobre los aspectos físicos y técnicos del control de la humedad pues controlar la humedad nos puede suponer un ahorro de energía y por lo tanto de, de money de, de euros en casa bueno y sin más rollo vamos a pasar a ver eh, al hacer el unboxing de este deshumidificador de la marca Orbegozo. Orbegozo es una marca muy buena, eh, yo tengo varios dispositivos de ellos y los tengo muchísimos años. El único problema que tiene Orbegozo es pues que eh, no tienen página web, tienen muy poca documentación en internet, en fin, que desde aquí me ofrezco a la marca Orbegozo para solucionarles este problema encantadísimo. <risa> bueno, vamos a proceder al unboxing. En primer lugar vamos a ver el... No sé, las características técnicas que, que vienen en el exterior de la caja, como vemos el deshumidificador 10 litros, no quiere decir que el depósito donde se extrae el agua tenga 10 litros, porque esto en Amazon y en otras páginas donde hablan del dispositivo, quizá puede dar lugar a error, incluso en las descripciones de Amazon viene incorrecto. El depósito no es de 10 litros, sino que 10 litros es la capacidad de extracción de agua eh, del aire en 24 horas a un 80% de humedad relativa y a 30 grados de temperatura. Frente a otros modelos que hay en el mercado, que quizás son más económicos, este deshumidificador, bueno, lleva un gas refrigerante, porque hay otros que son químicos o de otra forma, y este ya lleva un gas refrigerante 143A, que es el mismo y, y, y el funcionamiento eh, en realidad es el mismo que un aparato de aire acondicionado eh, normal. El consumo eléctrico es de solo 205 vatios. 205 vatios es muy poquito recordemos que hace no mucho pues teníamos bombillas de 100 vatios y pues podría ser el equivalente a dos bombillas de 100 vatios vale 205 vatios el área de, de aplicación para el que está recomendado es 40 metros cuadrados una característica, característica muy interesante de este modelo es que lleva el display LED frente al modelo inferior al 1036 que no lleva un display LED esto nos permite ver en cada momento eh, la humedad que hay porque la, porque la marca instantánea en ese, en ese momento ¿de acuerdo? luego pues más, cara más características descarchado automático, anticongelación lleva un asa, un filtro antipolvo lavable, la capacidad del depósito es de 2 litros, no de 10 litros como os, os he dicho antes y una ventana para ver el nivel del agua una característica que me ha llevado a comprar este modelo frente a otros también es que lleva un conector para poder ponerle una manguerita y que el agua vaya directamente a un desagüe o donde queramos verter ese agua para así no tener que estar vaciando el cajón pues cada x tiempo. Bien, y sin más vamos a proceder a la apertura, que sé que lo estáis deseando porque es un modelo que no hay características sobre él en internet y, en internet, y es que prácticamente hasta que no lo tenemos en casa no, no podemos saber cómo es. A ver. Bien. Por ahí, fuera, fuera, fuera, fuera. como os digo, Breboza es una marca muy buena, eh, Sonifer eh, Distribuciones o Sonifer Electrónica o algo así, es, la, es el nombre de la empresa española, para más exactitud, se encuentran en Murcia que no se diga que... A ver, bueno, eh, esto es un poco... Mirad cómo viene. Aquí, no sé cómo sacar esto. A ver, con el cuchillo. Sí, bien. Lo dejamos por ahí. Y bueno, no he comentado antes que pesa, pesa bastante. Peso eh, entre 8 kilos y medio y nueve kilos. O sea que hay que estar un poco cachas para para sacarlo, a ver... Bueno, a ver. ahora voy a convertir en algo útil mi horas de gimnasio. ¡Joder! Vale. Ahí. Aquí está. Bien. Bueno, en el interior de la caja, aquí tenemos las instrucciones. Vale, dejamos por aquí. Bueno, vamos a ver en primer lugar las instrucciones, porque soy un consumidor muy bien mandado y lo primero que hago es leerme las instrucciones de los aparatos. Aparte de que me encantan leer las instrucciones de todo, porque aprendo. A ver, por aquí lo primero que tenemos es la garantía, certificado de garantía de 24 meses en varios idiomas, vamos, lo típico para poner el sello del establecimiento... Sonifer S.A. Es la empresa, Avenida de Santiago 86, 3007, Murcia, marca Orbegozo. Bien, el, las instrucciones, yo creo que el funcionamiento de esto es bastante sencillo. Mm, a ver, pues nada, las tenemos por aquí, eh, típico, pues no coloque nada sobre el aparato, descripción de los componentes... Asa, panel de control, entrada de aire y depósito de agua, explicación de las funciones, bueno, ahora lo veremos, regulador de nivel de humedad, indicador de depósito lleno, funcionamiento y poquito más. O sea, son, son cuatro páginas de instrucciones, esto que tiene, no hace falta ser físico nuclear ni nada de eso para... <risa> no, vamos por ahí. Y vamos ya por fin a ver el aparatejo. Calla. Bueno, eso por ahí. Vale, pues como veis, bueno, es un diseño elegante eh, y desde luego que el aspecto, los materiales y, y, y el, el, el, el primer vistazo es de, de que los materiales son de bastante calidad, ¿vale? No es el típico electrodoméstico en China, aunque no sé si está hecho en China, pero vamos, me refiero a que el aspecto es de, de mucha calidad. A ver la etiqueta que tenemos por aquí, energética y todo esto, pues también nos indica el modelo de H1037, capacidad 10 litros, pero esos 10 litros, 24 horas, como hemos dicho antes, son si hubiese un 80% de humedad relativa y con 30 grados de temperatura. El voltaje 220 voltios, 240, 205 vatios de consumo, bueno, el número de ser y todo esto. Ah, bueno, mirad, aquí, esto yo creo que es, sí, este detalle, esto es para conectarle la manguera de desagüe, a ver, sí, ah, mira que bien, Aquí está para conectar en la manguera de desagüe, en caso de que lo tengamos fijo en algún sitio y, lo, y tengamos un sitio para desaguar, funcionando 24 horas o algo así, y nos ahorraríamos tener que estarle sacando la cubeta para vaciarlo. Aunque bueno, tampoco es que esto sea un lío. Bien, a ver, a ver aquí está esto, el enchufe. Ah, mira qué bonito, Se lo lleva ahí para tenerlo bien colocado. Vale. El asa está, el asa, eh, hay algunos comentarios en, en Amazon que no sé, que dicen que el asa que tiene pinta de, de que se puede romper en cualquier momento, pero vamos, yo la veo bastante robusta para el peso que tiene el aparato. En principio no la calidad es buena, ¿vale? No. Está bien. Bien, vamos a quitarle los plastiquitos. ¡Oh! Ya sé que nos gusta tener los cacharros un, unos, un tiempo con el plástico puesto, pero bueno, tarde o temprano hay que quitarle el plástico. A ver, por aquí le quitamos este. Ya os digo, parece que la sensación de calidad es muy alta. El plástico... ¡Qué buena pinta tiene! Vale... Bueno, no sé, aquí podéis ver eh, el panel. De... Aquí ese parece que es el botón para controlar la humedad. Este es el encendido, el botón de encendido. Y nada, aquí hay unos indicadores, supongo que ese será si sí, este es para el descarchado, de este es el de funcionamiento y este, eh, según ponen las instrucciones, cuando está lleno el depósito se pone en rojo y te avisa de que tienes que cambiar el depósito y aquí está la pantalla de, donde debe indicar la humedad a, eh, a la que lo tienes programado y también la humedad instantánea en, en el momento la instantánea, valga la redundancia, instantánea en el momento <risa> Y bueno, eh, como unboxing, creo que ya tenemos suficiente información. Ya vemos lo grande que es el dispositivo. Bueno, lo hemos medido. A ver, vamos a medirlo. Tenemos que mide 38 por 23. Por, de fondo tiene, 23. Vale. Si queréis que haga unas pruebas de uso o algo así, pues nada, ponedme un comentario abajo en en los comentarios y, y nada, cuando lo use unos días si alguien quiere que, que haga una prueba de uso pues lo ponéis ahí y lo comparto con vosotros, ¿de acuerdo? espero que os haya gustado y que os sirva de algo, ¡chao, chao!